Años como nunca, avanzado mucho más. Presidenta Tsai, sigue un pedazo de nuestro corazón. Guárdelo, cuídelo, porque de igual manera Guatemala se queda con un pedazo de su corazón. De una mejor Guatemala que soñé. Guatemala va adelante con esfuerzo, entregando resultados en la tierra del Quetzal. Taiwán, yo soy el siguiente diálogo que 大家在瓜地馬拉多貢獻一份心力,台灣和世界的連結就多廣闊一步。<音樂> 让台湾持续扮演全球经济的关键力量